Bien, lo prometido, pues viste cómo ha ido desarrollando este, este tercer programa, la verdad que no sé tú, pero a mí me está encantando porque estamos viendo que en el cáncer no es un diagnóstico definitivo, no es eh, como quien dice un contrato con que vas inmediatamente a perder la vida, sino que es una oportunidad más para reflexionar, para vivir más intensamente, para ayudar a otros, para conocernos a nosotros mismos. Y esto es parte de lo que vamos a ver ahora con este testimonio de esta bella mujer que ella por escuchar una conversación, por estar conversando y observando a otras personas se dio cuenta de que ella padecía cáncer. Veamos este testimonio para que podamos aprender y compartir con ella su historia de vida y de fe. Mi nombre es Idalia Díaz, tengo, voy a cumplir 11 años de sobreviviente de esta enfermedad. Para la gloria de Dios. <ríe> tengo 53 años. Mi tipo de cáncer de mama era tipo 2. Yo antes no trabajaba, pero ahora vivo sola, ahora tengo que trabajar. Tengo un negocito de colmado. Me enteré que tenía cáncer porque a veces uno oye conversaciones y las hace de uno y estaba en una parte y hubo una joven que estaba dando un testimonio dice, si yo me pongo así, yo mismo palpito mi mamá. Yo dije, Dios mío, mañana por la mañana, primera hora, cuando me levante, eso lo voy a hacer. Bueno, cuando mi esposo, yo tenía a mi esposo en ese tiempo, se levanta, yo me quedo en la cama y lo primero que hago es comienzo a palpitarme la mamá y ahí tenía un tumor. Por estar oyendo las conversaciones, yo me salvé la vida. Me hice una mamografía, salió con cáncer. Comencé ahí al oncológico. El primer doctor fue el doctor Álvarez, me preparó para el doctor Ramírez. Cuando pasé el doctor Ramírez, me hicieron una biopsia. Cuando me iban a entregar la biopsia, hubo una semana antes que se la entregaron a una señora. Y esa señora lloró, lloró, lloró. Yo dije, pero el día que me la entreguen a mí no voy a llorar. Y el día que me tocó no lloré. Le dije al Señor gracias por permitirme esa enfermedad a mí y no a mi mamá. Porque si se la había, tal vez a mi mamá, muy mayor, hubiera sido peor, pero yo tengo resistencia. El doctor me invadía, me invadía y yo le dije, diga lo que sea. Y me dijo, se lleva mucho dinero. Yo le dije, pero el dinero está hecho, solamente hay que salir detrás de él. Me dijo que se llevaba como 100 mil y que eso fue día 5 de diciembre, el 2007. Yo le dije, y que tenía que ser antes de enero. Pues sí, que en el mismo diciembre tenía que ser. Yo le dije, no hay problema, yo tengo familia. Me dije yo así, cosa que es, me salieron. Pero nada, seguí adelante, yo quiero que usted sepa. Eso fue el día 5 de diciembre. Y el 19 de diciembre yo tenía en mis manos 2.800 dólares que me habían donado. No, ¿Quién me lo donó? No sé. La, comienzan a moverse y el dinero llegó. El 19 le tiro todos los estudios al doctor y le digo: prepárese, que el dinero está. Y me, preparo, me operó el 26 de diciembre, al otro día de Pascua. Vino aquí a San Francisco a operarme. Y me donaron ciento y pico de mil, le hicieron ese dinero. Y de ahí para adelante yo, sí si he dicho que he puesto dinero, muy poco, muy poco, porque el Señor se ha encargado de mí. Tratamiento, quimioterapia, todo me lo donaron. No sé, ayuda que la gente me ha dado todavía me dan ayuda. <risa> y la vida es así, el camino no es fácil. Cuando me daban una quimio, yo me tiraba al piso y duraba ocho días arrastrándome en el piso. Arrastrar, arrastrar. A los ocho días comenzaba a comenzar a tomar agua porque uno no tiene sabor de comida ni de nada. Y mi esposo cuando eso estaba conmigo y me decía, párate, párate ya. Tú tienes que pararte porque tú sabes que viene la otra. Y comencé a parar ahí comenzaba a comer, como un niño, a comenzar a comer, a comer. En una yo decía, en una me acuesto, en la otra me paro, y en la otra me preparo porque son tres semanas. Y terminé mi tratamiento, solamente recibí quimio, no más nada, porque era de dos grados pero nada sobreviví. a la vida hay que sobrevivirle, la vida no es fácil y siempre digo algo le digo a la gente que me toca porque me, me buscan para orientar muchas veces y le digo no es fácil, el camino no es fácil pero no miren al atrás porque hay muchas dificultades, hay muchas, todas no tengamos la suerte pero la mayoría de la familia de la casa cuando venga uno que se para, dice, esa ya no, ya. Y eso no es así. Es un proceso para toda una vida. Toda una vida. Tuve un ángel muy lindo, que fue una tía. Y mi tía me ayudó tanto, tanto, tanto. Y mi familia, todo, toda mi familia. Digo como decía la, la, una compañera. Que la familia ayuda bastante. y Todo el mundo da, da algo, ¿sabes? Porque uno da la oración, otro da una ayuda de esto, lo de otro, o hasta la compañía. Uno tiene, el, si, si la familia no ayuda, uno no sobrevive, tiene que ayudar, tiene que ayudar. El amor es muy importante para uno sobrevivir, muy importante eso. Porque si uno es deprimido y se siente solo, ¿a dónde va la tumba? Yo siempre digo, la familia que ayude. La familia tiene que ayudar al que, está, al que está pasando por este proceso. Que de llorar? No, no, olvídese de, la, de llorar. Que ellos no tienen nadie que llorar porque está vivo. Den vida y, y ayude a sobrevivir. Porque el camino es difícil, muy difícil. Y en el futuro a mí me gusta ayudar a los demás. Tengo un negocito, como dije, pero yo no me importa cerrarlo para yo salir a caminar con alguien, que lo que yo aprendí y por la ayuda donde yo conseguí ayuda a guiar los demás para que encuentren también. Y los médicos, los médicos yo lo he hecho mía, porque la doctora, la doctora Soto está en la capital y esa es mi, mi doctora de confianza, a veces yo la llamo, a veces yo siempre y le mando pacientes de otro lado. Como yo no soy de aquí, yo vivo aquí pero no pertenezco a esta provincia, eh, si viene la gente y me dice, oye. Hay alguien enfermo de cáncer o algo, y hay que caminar, yo camino con ella. Eso es lo que me gusta, caminar con ella. Y de ahí orientar a la gente, que no es un cáncer, la gente se queda. No, no, la gente dice con un cáncer se muere, se muere. No es mentira. El, el que tiene la última palabra es Jesucristo, no yo, ni un médico, ni nadie. Es el que, el que, el que le toque esa enfermedad, que se agarre del día arriba, que aprenda a agarrarse. Y diga, primero Dios, después yo y los demás van detrás de mí. Porque qué? te tiene que ponerse delante? Le doy la, la gloria a Dios. Es que triunfarle. Y le digo así alguien, me ve que hay es que triunfar. No se dejen caer. Yo soy una sobreviviente por 11 años. Le doy la gracia a Dios y a todo aquel que me ha dado la mano. Luchemos contra el cáncer. Mantén la línea. La obesidad se asocia al aumento del riesgo de cáncer de mama, columna y recto, esófago, páncreas, endometrio o riñón, entre otros. Luchemos contra el cáncer. Muévete. Realizar con frecuencia actividad física moderada previene entre un 30% y un 50% la aparición de tumores cancerosos. Luchemos contra el cáncer. Come bien. Lleva una dieta saludable, rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Me llamo Yanely Flores, soy una sobreviviente del cáncer de mama y tengo 29 años. Yo ahora mismo estoy en casa, trabajo en una cafetería por el problema que de cáncer. Eh, también tengo dos niños pequeños, entonces estaba en reposo en casa, porque esto fue algo muy difícil para mí cuando la doctora me dijo que tenía cáncer de mama. Fue algo, algo que me impactó. Me, me enteré a los 28 años. Mi, el varón tiene 6 años y la niña tiene 1 año y 7 meses. Mis hijos tienes uno de 6 años y una niña de 1 año y 7 meses. Eh, yo pareco cáncer de mamá. Cuando yo tuve el, el, el bebé del niño, pues me salieron unas bolitas. Fui y me chequeé a un médico. Me dieron un tratamiento, pastillas, se me desaparecieron. El médico me ponía fechas muy, muy altas. Bueno se me quitaron de, dejé de tomar los medicamentos luego después que el niño fue creciendo me estoy dando un baño me, me, siempre me tocó volvieron las bolitas para hacer que se me escondieron voy al médico cuando ya me iban a hacer la biopsia no la doctora me dice a mí vamos a hacerte una sonografía de mama cuando la doctora me chequea me dijo no no me gusta lo que estoy viendo hay que hacerte una biopsia digo wow qué pasa no te preocupes, que hemos, bueno, yo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Cuando me hicieron la, la biosis, me iban a hacer la biosis, salí embarazada de la niña. No pude. Tuve que esperar que la niña naciera. A los tres meses, me sacaron la leche del seno, me hicieron la biosis. Sal, veo el papel. Yo tengo algo que si yo me hago un análisis, yo tengo que ver lo primero que el médico. Yo tuve una experiencia con una niña con alagni hay una niña que es de Siempre he estado con ella, su mamá en Santiago, porque la niña se hincha, tiene problemas en los pulmones. Entonces yo he estado con los médicos, los análisis. Ya yo sé leer eso. Cuando lo veo, veo wow. No, le digo a la doctora, me fui sola. Me dice, la doctora, ¿por qué tú vienes sola? Eh, tú no puedes venirse con tu mamá. Dígame lo que sea. O yo me voy a morir. Me dice, yo se me salió las lágrimas, Llegué a mi casa. No podía hablar ni nada, cuando le digo a mi madre y eso, mi esposo, pues todo, comienzan a llorar. Y yo lo único que le contesté, ¿por qué lloran? Yo me voy a morir, claro que no. Yo tengo por qué luchar, que son mis hijos, por salir adelante. Es algo muy difícil, sí me sentí mal, me sentí completamente nostalgia. Pero tengo algo por qué luchar, por mis hijos y mi vida. Porque mejor que yo, nadie lo va a criar por más que lo intenten. Entonces por ello yo tengo que luchar. Yo le digo a las jóvenes como yo, que están pasando por este proceso que no es fácil, que luchen por su vida, que no piensen lo malo, que miren adelante. Eso es algo muy difícil. Lo mejor es lo apoyo. Ahí tú sabes cuáles son los amigos, cuáles son las familias, cuáles son los... Pero tú no puedes mirar ni atrás, tú tienes que mirar adelante. Porque es un proceso demasiado Terrible, pero eso hay que su, superarlo. Y gracias a Dios, yo tengo mi autoestima mula. Lo mula mucha gente que se burlaron de mí con mi pelo corto. Yo los paños sí los usaba por el sol, pero yo salía de noche con mi, mi cabeza así porque a mí no me importaba en qué dirán. ¿Sabe por qué? Porque mi salud, porque personas me estaban criticando a mí. Yo tenía que sentirme mal. No, la que tengo que sentirme bien soy yo. Yo tengo por qué sentir bien al vecino. Entonces, eso fue algo que yo fui asimilando al paso, porque todo fue ahí. Y yo diciendo, yo salía con, y mucha gente se burlaron de mí. Tuve un bajo de peso increíble. En la última 15 me dio un preinfarto. Me vi muy mal. Gracias a Dios, con el apoyo de mi familia, salí adelante. Con mis hijos, a mi niño le dije, mi amor, tu mamá, soy yo, pues Tengo, voy a tener problemas de salud. Pues tengo problemas. ¿Qué pasa mami? Me voy a, a recortar como tú Cuando yo me fui Y me pasé la vez Me dijo mami tú estás linda Mi niña tenía ya como ocho meses Cuando tenía mi pelas no me quimio. Y mi niña recién nacida así, así pequeña O sea que sea mi niña me miraba y me pasaba la mano por la cabeza A mí se me salían lágrimas Pero yo me sentía Totalmente Porque no tengo por qué tener mi autoestima bajito Mi autoestima Nada más por lo bajar me odio y no me lo va a bajar entonces yo le digo a esas personas, mayores, niños, jóvenes, que están como yo, que luchen por su vida, que no piensen lo malo, que salgan adelante. Esto es algo difícil, pero con apoyo, yendo al médico, todo sale bien. Yo le agradezco a Socorro Vargas, a Nancy, que me han dado un pollo, todo el personal de allá me han apoyado increíble, no me puedo quejar gracias a Dios quiero volver a, a trabajar yo en el futuro quiero seguir estudiando y lo mejor que a mí me gusta es poder ser modelo de ropas revista pero no sé si aquí en este país yo lo podía lograr eh, por, por a ver si puedo llegar a algo para ver si Dios me ayuda a salir adelante salgan adelante que no se depriman el cáncer no quiere saber, la gente deprimida, que sonrían a la vida, que tomen todo al paso y que le piden sobre todo a Dios, porque es el único que da la fuerza, el único que da el poder y el único doctor que puede sanar a uno. Después de él, entonces van los médicos. Soy una mujer que quiere salir adelante con ti el problema. Yo soy algo Cómo le explico, fuerte, porque esto yo lo tomé como una gripe cualquiera. Yo voy a salir adelante con la gracia de Dios, con la gracia de mis hijos y con la gracia de la familia. Amén. Gracias. Pues hemos llegado al final de tu tercer programa de esta segunda temporada, Historias de Vida y de Fe, donde te agradezco de corazón a ti por ser parte y vivir pues con nosotros este tercer encuentro, este, esta tercera parte donde podemos compartir, donde tú has vivido junto a mí muchos testimonios, muchas historias, entrevistas sumamente interesantes, de verdad que te agradezco a ti y a toda tu familia por dejarnos ser parte de tu vida. Te bendecimos y te decimos pues que no te pierdas el último programa, nuestro próximo domingo, este 28 domingo de octubre, donde vivirás emociones, alegrías, risas y pues no te cuento más porque tienes que vivirlo junto a nosotros. Vamos a compartir con dos personas. Momentos sumamente felices y divertidos. Así es que bendiciones, bye bye, nos vemos el próximo domingo. En el próximo programa verás... Eh, con relación al cáncer me cambió totalmente. ¿Y lo más difícil que que pasar? Abandono de muchas personas. Claro, me llevaron en retrospectiva. Me Hitler. llevaron en y me bajaron 25 años más. Aquí, Juan aquí.